Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en la síntesis de compuestos aromáticos o del benceno. De igual forma, veremos qué transformación sufre el benceno y esa gran importancia que tiene en la generación de grandes compuestos a nivel industrial. No siendo más, comencemos. Genios, existen dos reacciones muy importantes en lo que tiene que ver con la generación de benceno tenemos la deshidrogenación de ciclohexanos y a su vez tenemos la deshidrogenación pero de derivados de ciclohexanos vamos a mirar estas reacciones y cómo se llevan a cabo en la generación del benceno, veámoslas tenemos esta primera reacción, deshidrogenación de ciclohexanos como podemos ver tenemos el ciclohexano y lo vamos a poner a reaccionar con azufre. ¿Qué es que lo que ocurre? Al aumentar la temperatura, a una temperatura de alrededor de 250 grados centígrados, se desestabilizan los enlaces de hidrógeno y se liberan, generando así estos dobles enlaces que podemos ver acá. Y también con el azufre, al liberarse los hidrógenos, se va a formar este ácido. No olviden que este ácido es el ácido sulfídrico. Y aquí pues ya tenemos el benceno Que es nuestro compuesto de interés O sea que a partir de la deshidrogenación Que es liberar hidrógeno Vamos a obtener el benceno Veamos la siguiente reacción a través de derivados del cicohexano. Tenemos ahora esta segunda reacción de síntesis deshidrogenación derivados del ciclohexano como podemos ver tenemos el ciclohexano pero ahora tenemos un radical que en este caso es el grupo etilo entonces al reaccionar en este caso ya no con azufre sino con el selenio ocurre lo siguiente a temperatura en este caso de 300 grados centígrados se desestabilizan los hidrógenos no se libera el CH2H3 se mantiene pero se genera los tres dobles enlaces generándose el benceno. Pero no olviden que ya no sería benceno, sino etilbenceno. Y aquí se genera el ácido selenhídrico. No olviden que se ha liberado hidrógeno. Y al liberarse los hidrógenos, con el selenio generan este ácido. Veamos un siguiente caso en el cual se aplique este tipo de deshidrogenación ahora tenemos otro tipo de deshidrogenación de derivados de ciclohexano tenemos en este caso dos anillos de ciclohexano unidos ahora para ello vamos a utilizar el paladio y la temperatura puede estar entre 250 y 300 grados para desestabilizar los hidrógenos no olviden que siempre desestabilizamos hidrógenos para generar los tres dobles enlaces para el benceno Aquí ya no vamos a tener benceno sino el naphtaleno. Y tendríamos 10 hidrógenos. Que son los que se liberan de cada uno de estos dos ciclohexanos Veamos ahora las transformaciones que pueden ocurrir a través del benceno. Quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias al Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Veamos algunos de sus productos destacables. Podemos ver el sellador de pisos, entre ellos destaca el sellador rojo y escarlata en sus diferentes presentaciones. También podemos ver el jabón líquido multiusos, el cual lo podemos utilizar tanto a nivel hogar como a nivel institucional. Y para más información, pueden tomar los teléfonos que aparecen en pantalla o visitar a través de su página web para más información a partir del menceno se pueden obtener grandes productos industriales pero quiero que recordemos un dato importante para que tengamos en cuenta la síntesis del menceno, la primera síntesis se llevó a cabo a través del año 1868 por el gran Bertelot y esto se hizo partiendo a través del acetileno llevándolo en tubos de cerámica en los cuales, a cambios muy fuertes de temperatura, generó este gran compuesto. Ahora, vamos a ver estas transformaciones que ocurren. Tenemos la primera. Tenemos el benceno con un sustituyente. Acá tenemos el etilbenceno. Lo podemos volver a reaccionar y no podría generar este vinilo. Pero si esa cadena se extiende mucho más, esto generaría lo que conocemos como el poliestireno de igual forma también tendríamos todo lo que tiene que ver con el caucho o sea que partiendo del benceno podemos llegar a generar poliestereno y también los cauchos ahora tenemos este siguiente compuesto, también tenemos un sustituyente acá el cual vamos a tener lo siguiente primeramente vamos a utilizar un oxidante y vamos a utilizar ácido al ocurrir esto me puede generar una acetona y también me puede generar, en este caso, un fenol pero, si ponemos a reaccionar este fenol podemos obtener todo lo que tiene que ver como ya por pues, su nombre lo viste, alcoholes o fenoles podemos generar también eh, resinas y también antioxidantes ahora si reducimos el benceno y lo llevamos a un ciclohexano, podemos convertirlo en este compuesto. En este caso, ya tenemos una forma ceto de este ciclohexano. Y si lo ponemos a reaccionar más, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el nylon, que es un compuesto muy utilizado, que es una fibra, en la cual tiene unas propiedades muy particulares. Veamos otras transformaciones que puede sufrir el benceno. Continuando con las transformaciones del benceno tenemos ahora las siguientes transformaciones tenemos el benceno primeramente lo vamos a llevar a un nitrobenceno pero podemos cambiarlo a un aminobenceno y si lo volvemos a transformar esto me podría generar todo lo que tiene que ver con los poliuretanos también como para los pesticidas antioxidantes y también en la parte de medicina, o medicamentos. O sea que miren la gran importancia que surge a través de él. Ahora, tenemos este compuesto, le ponemos un alquilo, y de luego partimos y lo sulfonamos, generando este compuesto que ya lo hemos visto en la parte de sulfonación, y esto tendríamos los detergentes. Ahora, si tenemos este compuesto de benceno y lo llevamos a este, podemos ver que generamos doble enlace, forma cetos, y aquí vemos una forma como una especie de epóxido o un éter. Ahora, teniendo esto, generaríamos los famosos poliésteres, maleicos. y también podemos ver Los aditivos para lubricantes ¿Qué quiere decir esto? Que el benceno es muy importante a nivel industrial, tiene diversos usos en los cuales lo podemos sintetizar generando ya sea reacciones como estas o generando todo lo que tenga que ver con polímeros, polietilenos, poliestirenos, o sea que es una gama muy amplia del gran uso que tiene este compuesto. En la próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de éteres. ya con esto hemos cerrado lo que tenía que ver con la parte de los compuestos aromáticos y todo lo que tenía que ver con el benceno, así que la próxima semana no se pierdan esta excelente clase.